Esto de Nightmare Este tampoco lo he jugado uh, uh, uh, uh, uh, La vueltita antes de empezar Listo Oh ta, ta, ta, ta, ta, ta. Uh, Una linterna Básico uh. Eso Oh, lo... Ya, yeah. señor. ¿Qué pasó, señor? Señor, necesito ayuda, señor. Estoy atrapado aquí. Señor, ¿dónde se fue? Bueno, voy a buscar por acá, señor. Uy, oh. oh, acá también hay otro camino. ay oh, ¿qué haré? Bueno, me voy por por aquí primero. ¡Ay, oh, no! ¡Oh! ¡Uy, aquí hay tantos caminos porque los quiero explorar todos! Estas escaleritas, right? ¿No hay cofre ahí abajo? Ah, oh, no hay cofre. Ya. Yeah. No hay cofre, tampoco hay cofre. No, pero eso no. No, ya no, por eso ¿Ahora ¿dónde es el cofre? No. Vamos por camino correcto Su Tenemos que ayudar a... ...el bebé ¡Señor! ¡Qué cabello tan raro! ¿No le puedo hacer zoom? Porque cuando me acerque ya no lo voy a poder ver Tiene... Brazos en su espalda, cabellos de no sé qué en su cabeza Ay, no se vio muy bien, pero bueno A ver Para allá, qué ching... Agua Para allá, una puerta Allá, más túneles ¿Qué camino debemos ¿No es un bebé? No, era obvio que no. Este... Agua. Ay. Ay, no. Pues aquí no hay nada. Ay. Entonces no es el agua. Acá. Uh -huh. Generadores, no se la Supongo que eso es lo que son. Right? Más puertas, un coso, escaleras, puertas, rayos. ¡Ay! Quiero explorarlo todo. A ver. que es por aquí. Y si me pierdo el otro camino, me da ansiedad. Ok, aquí no. Esta no puerta no, definitivamente. Acá adentro que hay. Ok, ¿qué me pides? Objetos te faltan, tarjeta de acceso. Ok. Aquí es la salida, definitivamente. Y la pregunta es, ¿dónde está la tarjeta de acceso? Para ir a la plataforma, ya. Vamos para acá. Ah. ¿Oh? Y necesito una llave. Ok. Vamos arriba. Uy, si sí puedo correr. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. corre. Y el otro de abajo no, nada. Maldito. I got it. Ay. I got it. I got it muy bien. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Camino sueco. Ok, y aquí no puedo abrir. ¿No? Ay, pensé que era un señor asomándose por la ventana. Oh, que la. Oh, no. No. Me gasté mi. Me, me gasté mi, mi llave de acceso. Me... y Se escuchó, ¿eh? ¿Qué hay otra. Kitu. La Kitu. La Kitu. Ah, esa está más. Ya decía yo. Hacia la otra área. No, es la Q1. Y esta es la K2. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me deja caminar? ¡Ah! No trae, no trae calzones, qué pena. Perdón, señor, perdón, lo vi. Disculpe. Qué maleducada soy. Ay no. Me tocar. Ya. A ver, ahora. ¿Por abajo primero? Uy, me encantan los túneles. ¿Es cortito o es largo? Es corto. No hay nada. Arriba será. ¿Para dónde fue el señor? Señor, ya se puso algo, porque ahí voy. Aquí hay okay, otra, es la aquí, esa estaba en el otro área. Ahora oh, Ay, no Acá, acá, acá, acá. Estaba arriba o abajo, no, estaba. Aquí, ¿verdad? ¿Esta es de aquí? Sí. Ok. Esto está muy limpio. Ah, oh. oh, de aquí salió nuestro señor amigo. ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué me tichiar? No, no hay nada. encontrar algo Changos, mm. oh. Oh. Oh. la no es esta verdad puede ser una de hasta allá, supongo que no es la de aquí. Esta va a ser la... Uh, sí es. Me voy por las esquinas porque... Por si veo algo. Y recogerlo. No se abre esta puerta. ¿Qué es eso? Ay, no, es esa área que venía en el... ¿Qué? Tarjeta de gatito. ¿Y allá qué hay? Ah, ¿de allá vienen? Sí, de allá vienen Ok. ¡Corre, corre, corre! Osu. ¡Oh, ¿Quién es? Si sí, diga Si sí, diga Uy, están haciendo música Eso Verjeta de gatito Agárala, güey Ahí va, ahí va Ahí está Ahí está Seguimos adelante ¡Ay! Era por el otro lado ok ok para allá estamos viendo bien ok Uf. estaba el señor otra vez sin nada ok la, la puerta del gatito estaba por acá o no? Por ahí, ah, es esta. Uh, me perdí. Gatito, listo. Como que le quisieron copiar tantito o basarse más bien en Silent Hill por esta sala. ¡Azul! ¿Qué, ¿Qué pedo? Ok. Necesitamos más keys. ¡Oh! ¡No! nada no era nada. ¡Un escritorio! En los escritorios siempre hay cosas. Ya no hay nada. Mueble escritorio nada eh, ¿para dónde? ¿para acá? ¿o para acá? caramba tengo que agarrar un cortapisazo deje de correr como Naruto sin nada Ay, no puede ser esta gente ¿qué? No puede decir más, más cosas me piden, ya me quedé crazy, tantas cosas que me piden de dónde las voy a sacar. No puedo subir a la cama, tengo sueño. ¿Qué pedo? ¡No me abren! Cocina, cuerda para matarme. ¿Y esto qué es? Read? I can read. ¡No tengo! Sí. Y un artilugio... ...cortador. ¿No? ¿No debería de haber aquí un artilugio que corte? Al parecer, no. Última puerta. Más cosas. No puede ser. Al final del pasillo. Estaba la puerta. El coso. No encuentra sus calzones, señor. No se preocupe, ahorita los buscamos, ay no. Qué onda. Qué gente crazy. Eso es lo que necesito, está en su trasero. ¿Me podría pasar la cosita para no pasar cerca de su trasero, señor? Ay, no puede ser. Creo que voy a tener que. Señor, señor, podemos arreglarlo. Páseme eso y yo le consigo ropa. Ay, no puede ser. Era obvio. Ni modo. Así es la vida, ¿ok? Entonces ya lo tengo. Nos tenemos que regresar al principio. ¿Dónde era? Por acá. Uy, el dura sí si ya me revolví, eh. Ajá. End of part one. ¿Sí? De la parte 1 ¿Y qué pasó con las demás puertas? ¡Ah! Me puse a bailar.